vamos a ver en esta sección la aportación de una de las principales figuras en la prevención de la enfermedad infecciosa de Ignac Semmelweis. La infección tras el parto era una afección muy corriente en las mujeres que acababan de parir. Cuando la placenta se desprende de la pared del útero, los vasos que habían alimentado al feto a través de la placenta quedan abiertos y poco a poco se van contrayendo. Mientras están abiertos, en, caso, en el caso en que la mujer sea explorada por personas cuyas manos no hayan sido desinfectadas, los microorganismos llevados por estas manos pueden, a través de esos vasos abiertos, introducir, introducirse en el torrente sanguíneo de la mujer, producirle una infección generalizada, la llamada infección posparto o sepsis puerperal, y llevarla sin tratamiento con mucha frecuencia a la muerte. Una de, cuatro, de cada cuatro mujeres que habían parido hasta mediados del siglo XIX morían por esta causa. Eh, pensando que este mecanismo que he explicado era el origen de la enfermedad, eh, un ginecólogo, un médico estadounidense, Oliver Wendell Holmes, pensó que si las manos se lavaban con una solución desinfectante, agua clorada, antes de explorar a las mujeres, la infección disminuiría. No consiguió, eran los años 40 del siglo XIX, que su procedimiento antiséptico se extendiera. Eh, otro médico, ginecólogo que lo intentó, fue el obstetra húngaro Ignac Semmelweis. Semmelweis trabajaba como obstetra en el Hospital General de Viena. En las dos salas de obstetricia en las que trabajaba en este hospital, él vio que eh, la muerte, el número de muertes por sepsis puerperal, era muy diferente en las dos salas. En la primera, entre el 10 y el 20% de las mujeres ingresadas que parían fallecían por sepsis puerperal, mientras que en la otra sala lo hacían un 3%. Vio que la única diferencia entre ambas salas es que la primera estaba a cargo de médicos y de estudiantes de medicina que hacían las prácticas en esa sala de obstetricia, mientras que la segunda sala estaba a cargo de matronas y de estudiantes de matrona. La única diferencia en el mecanismo de actuación en el día a día de ambos colectivos de sanitarios era que los médicos y los estudiantes de medicina a primera hora de la mañana hacían las autopsias de las mujeres que habían muerto la noche anterior, la gran mayoría de ellas por sepsis puerperal. Y a continuación pasaban a la sala de obstetricia para pasar visita a las mujeres que acababan de parir. Mientras que las matronas y los, las estudiantes de matrona no realizaban autopsias por tanto pensó que había algo que los médicos y los estudiantes de medicina trasladaban en sus manos de la sala de autopsias a la sala de obstetricia y al cuerpo de las mujeres con sus manos materia cadavérica carne en putrefacción tengamos en cuenta que son los años 50 60 del siglo XIX eh, un periodo en el cual todavía no se ha demostrado que la infección posparto sea producida por microbios. Es anterior a la teoría microbiana. Por tanto, es una idea que, que vemos en la que se habla, y así lo expone Semmelweis, de materia cadavérica, de sustancias venenosas en las manos, para evitar... Esta transmisión de infección empieza a trabajar, a investigar sobre su idea, que se le confirma cuando un forense del Hospital de Viena fallece por una infección generalizada que eh, contrae cuando, realizando la autopsia de una mujer que había muerto por sepsis puerperal, se pincha con la punta del escalpelo. A partir de esta herida que se hace en el dedo, Colesca desarrolla una infección generalizada que acaba con su vida. Cuando se le realiza la autopsia, Semmelweis comprueba que en su organismo tiene el mismo tipo de lesiones que tenían las mujeres que habían muerto por sepsis puerperal Una serie de abscesos de colecciones de pus diseminados por todo el organismo sobre muchas de las vísceras internas. Esto le refuerza su idea de que eh, hay una sustancia cadavérica que es transmitida desde el cuerpo de las mujeres a las que se les había realizado la autopsia, en las manos, hasta el cuerpo de las mujeres que son exploradas cuando acaban de parir. Para evitar esa transmisión de la enfermedad infecciosa, Semmelweis obliga, a todos aquellos que trabajan en su sala a lavarse las manos con una solución desinfectante, con agua clorada, antes de eh, explorar a las mujeres. Con ello consigue que la mortalidad por sepsis puerperal en su sala baje de ese 10 a 20% que tenía a un 1%, incluso por debajo del 3% que había en la sala eh, a cargo de las matronas. A pesar de estos resultados tan evidentes, su práctica no es aceptada. Él está, y se le dice y se le acusa de ello, atribuyendo a los médicos, acusando a los médicos de provocar la muerte de sus pacientes, con algo que todavía no está aceptado, que es esa transmisión de la enfermedad infecciosa. No hay una teoría, como va a ser la teoría microbiana, que sustente la presencia de microorganismos. Recordemos que Ignaz Semmelweis habla de materia cadavérica, de sustancia putrefacta. Por tanto, el director del hospital le restringe la actividad clínica y su situación se hace muy difícil en el hospital, que acaba abandonando, pasa a trabajar al hospital de Budapest, a su país natal, en él vuelve a poner en práctica su método con buenos resultados y... Eh, escribe un tratado sobre la etiología de las enfermedades infecciosas en la mujer eh, posparto de la sepsis puerperal, en el que recoge todas sus observaciones. Esta obra recibe fuertes críticas por los mismos motivos, incluso de grandes personalidades científicas del momento, como el anatomopatólogo Rudolf Virchow. Semmelweis no acepta las críticas, hombre de carácter difícil, deja también el Hospital de Budapest, empieza a vagar por diferentes países europeos, a trabajar en diferentes hospitales, siempre originando el mismo rechazo, y acabó demenciado. En sus últimos días los pasó en un hospital para enfermos mentales y falleció de una infección generalizada. Paradójicamente, la misma enfermedad que había tratado de evitar. Se pinchó con una navaja en el dedo y a partir de esa herida desarrolló una infección generalizada y falleció. Unos años después, en 1871, durante un congreso que se celebraba en la Real Academia de Medicina de París, un ginecólogo, Eduard Hervier, criticaba duramente durante su comunicación la teoría de los gérmenes como causa de la sepsis porperal. Le interrumpió uno de los asistentes, se levantó, acudió a la pizarra y dibujó una hilera de puntos. Se volvió hacia Hervier y le dijo, Señor, aquí están sus gérmenes. Era Louis Pasteur, el bacteriólogo que había demostrado que gérmenes, llamados estreptococos, eran la causa de la sepsis puerperal.